Partiendo del hecho de que he tenido una situación privilegiada, el confinamiento me ha regalado una libertad mental que me ha permitido de crear, experimentar y jugar, y lo agradezco mucho.